Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 Kugosan, San Mo, Hou. Esa es la historia de un loco y, y sin sentido chico invisible Puesto que este chico nadie lo ve Ni hasta la cajera de un supermercado lo reconoce como un ser vivo Pero una chica de el colegio lo reconocerá Kubo se enamorará de este chico invisible y harán una bella amistad. Esta serie de televisión ya finalizó, pero tiene seis episodios fantásticos. Espero que la disfruten. Número 2: Tomo-chan. Wow, Nanoku. Esta es la historia de una chica ruda. Una de esas que tú dirías. Nah, nunca se le declararía el amor de su vida Pero en esta historia lo hace Y a su mejor amigo Pero es rechazada Veremos en esta historia cómo ella hará todo lo posible Por enamorar a su mejor amigo Y que se dé cuenta de que ella No es un chico Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Crunchyroll O en alguna página de internet Espero que la disfruten Número 3 Rokufasi no Uta Una noche como cualquiera Donde no puedes dormir Tienes algo de insomnio Y no logras conciliar el sueño Tienes la fantástica idea de salir en la noche En la oscuridad Donde todo es un peligro Todo está mal Y sabes que algo misterioso pasará Y en ese momento aparece Té sí, o una vampireza Y ese chico tendrá que enamorarla Para volverse un vampiro es la única condición para vivir eternamente y poder disfrutar la noche Esta serie de televisión la pueden encontrar en todas las plataformas que haya anime o en internet Es una historia fantástica y ya finalizó su primera temporada y estamos esperando su segunda temporada Espero que la disfruten. Número 4 Super Mario Bros La película Sí, sí, sí, de 1993, esa película donde participó el colombiano John Leguizamo a esa nueva versión donde veremos cómo Mario y Luigi comienzan su negocio de fontanería, pero no les va como muy bien. Un día en la ciudad donde ellos viven ocurre una tragedia de aguas negras, ellos se involucrarán pero terminarán en un mundo lleno de hongos, tortugas malvadas... Don King Kong y la princesa Peach. Esta película la van a encontrar en cines ahora mismo. Vayan y disfruten todas las referencias a videojuegos de Nintendo. Espero que la disfruten. Número 5 La otra forma. Esta película colombiana ha ganado de diferentes premios internacionales de animación. Pues ya llegó acá a Colombia. Se trata sobre un mundo cuadrado donde todo el mundo quiere encajar, donde si eres redondo no eres nadie. Pero un hombre tiene el dilema en volverse un cuadrado o ser una forma realmente auténtica. Esta película la pueden encontrar en Cine Colombia de Avenida Chile o también en la Cinemateca de Bogotá. Esta película vayan a disfrutarla porque es 100% colombiana. Bueno, y eso fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo aquí en todas nuestras redes sociales Espero que lo hayan disfrutado Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Y esto fue, mis 5 recomendados Bye, bye